Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro y esto es ¿Por qué leer? número 10 y el día de hoy les compartiré un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera Bueno, el día de hoy les traigo Season, escrito por Kevin Roberts, editado por Empresa Activa en 2006 Este libro nos describe básicamente cómo la visión, el sonido y el movimiento conecta a la gente de manera creativa y emocional transformando en cultural las industrias del mercadeo, la publicidad y lo digital enfatizando en la revolución tecnológica y cómo ésta hace florecer en nosotros la emoción y la inspiración. Pero, ¿por qué leer SISOM? Principalmente porque este libro nos explica cómo nuestra vida pasa en pantallas, se desarrollan estas y cómo nuestro futuro se verá reflejado allí. De igual manera, habla cómo estas ventanas a nuevas realidades nos atraen y nos refrendan nuestras experiencias desde lo que vemos, escuchamos y percibimos. Asimismo, Roberts ab aborda estos enunciados y nos muestra cómo nos ayudan a crear nuevas historias desde lo audiovisual, y a generar una diferencia en nuestras vidas. Bueno, espero que este libro haya sido de su agrado, y si tienen alguna duda o comentario, no duden como siempre, por favor, comunicarse a mis canales sociales. Y no quiero despedirme sin antes recordar esta frase de Chris Brogan, que dice, si hay un ser humano detrás de cada tweet, cada blog o cada email. Bueno, gracias y hasta una próxima oportunidad.